Bien, estamos a punto de comenzar. Le pedimos tanto a los medios de comunicación que puedan tomar sus lugares, por favor. Damos la bienvenida a las autoridades que se encuentran ya presentes en este homenaje al 65 aniversario del Distrito Municipal número 4. sean bienvenidos pueden tomar sus asientos vamos a saludar a cada uno de los concejales que se encuentra presente aquí en el distrito municipal número 4 saludamos en este momento a la concejal Noemí Rivera Seña saludamos a la concejal Rosario Callejas Terrazas Saludamos también al concejal Rolando Santos Pacheco. De igual manera, concejal José Antonio Alberti Usqueda. Saludamos también a la concejal Andrea Estefani Negrete Moro. Saludamos al concejal José Félix Quiroz Tapia. Saludamos al concejal Michael Negrete Becerra. Saludamos al concejal Luis Miguel Fernández Rea. Y saludamos también al subalcalde del distrito municipal número 4 el doctor Luis Fernando Ibáñez. Saludamos al doctor Israel Alcócer Candia, presidente del Consejo Municipal. Y saludamos a nuestro alcalde municipal, el señor Maxioni Fernández Saucedo. Queremos saludar de manera especial a cada uno de los secretarios municipales que también se encuentra esta mañana en el Distrito Municipal Número 4, las demás autoridades que puedan estar hoy aquí presentes. Y para poder comenzar, dar inicio a este eh, homenaje del 65 aniversario del Distrito Municipal Número 4, instalación del acto protocolar que estará a cargo del presidente del Consejo Municipal, el abogado Israel Alcoz Candia. Muy, buen, muy buenos días, eh, queridos concejales. Muy buenos días a todos los directores, secretarios. Un saludo muy especial a nuestro alcalde Johnny Fernández, a nuestro subalcalde del Distrito Municipal Número 4. Vamos a dar inicio al acto, al acto protocolar en el homenaje a los 65 años de la fundación del Distrito Municipal Número 4. Por favor, tiene la palabra el maestro de ceremonia. Muchísimas gracias, señor presidente, para eh, dar inicio de buena manera a este acto. También el himno a Santa Cruz a cargo de nuestra banda municipal en este momento. Si nos ponemos de pie... ¡Que viva Santa Cruz! ¡Viva! Puede tomar sus asientos. Vamos a dejar en este momento palabras a cargo del subalcalde del Distrito Municipal Número 4, el doctor Luis Fernando Ibáñez, a quien recibimos por favor con un fuerte aplauso. hola hola muy buenos días permítame por favor en esta ocasión comenzar dando gracias a dios por estar hoy aquí todos reunidos en este aniversario de nuestro querido distrito municipal número 4 quien es gracias a él que tenemos obviamente la vida y gracias también a él es que tenemos salud hemos perdido muchos de nuestros familiares amigos en estos dos años de pandemia Seguimos todavía luchando contra esta eh, enfermedad, pero creo que todos los días al levantarnos tenemos que agradecer a Dios por estar, eh, como les digo, con vida y compartiendo con, entre nosotros. En segundo lugar, quisiera agradecer a quienes obviamente en el Oterrenal me dieron la vida y me acompañan siempre, que son mis padres. Muchas gracias por estar presentes, a mi mamá, a mi papá, es un honor. Eh, y obviamente, querido alcalde, saludarlo a usted. Muchísimas gracias por estar presente y compartiendo en este que sabemos ha sido y es su distrito, como siempre se lo decimos, nacido y viviente, obviamente, de este distrito municipal número 4. Querido presidente del Consejo Municipal, a través suyo, a todos los concejales presentes, la bienvenida a este distrito que siempre los recibe con los brazos abiertos. ...y más aún hoy día en este aniversario. A todas las autoridades presentes, secretarios, directores... ...al representante del control social... ...al presidente de la Sojube la Asociación de Juntas Vecinales... ...Distrito 4, a través de él a todos los presidentes... ...de Juntas Vecinales del Distrito Municipal número 4. A todos los sectores que nos acompañan, sectores... ...como el adulto mayor, sector gremial muchos sectores que anoche también nos han estado acompañando, transporte, que nos han estado acompañando anoche en nuestra serenata aquí, en la elección de la MIS y señorita Distrito 4, que también las tenemos presentes aquí muy agradecidos con ella han tenido una noche muy larga y bueno, hoy día se encuentran aquí desde temprano acompañándonos. Y a todos ustedes, en general, queridos vecinos y vecinas de este distrito, gracias por hacer de este distrito lo que es ahora, gracias al trabajo y a la pujanza que ustedes le ponen día a día con su trabajo como les digo nuevamente quisiera simplemente yo comprometerme una vez más y mientras el señor alcalde tenga la confianza en este en esta persona, en este servidor público de seguir trabajando todos los días en bienestar de este distrito tenemos muchas cosas aún por por hacer mucho trabajo todavía, muchos dicen que el distrito 4 es uno de los más completos en el sentido de tal vez este, servicios básicos, el tema de pavimentación, pero sabemos que siempre hay que trabajar, siempre hay todavía trabajo en el tema de, de problemas recurrentes como la, la luminaria, la iluminación, el tema de, de bacheo, de limpieza de canales, lo cual lo estamos haciendo obviamente día a día con el apoyo de los secretarios y directores que son los que nos ponen eh, el personal, nosotros simplemente hacemos todas las gestiones para que estas acciones se puedan realizar entonces un agradecimiento eterno también para, para ellos nuevamente tenemos, no quisiera ser yo, esperemos las palabras de nuestro querido alcalde para ver el tema de las obras que vamos a hacer en estos, en estos años que se vienen en este año 2022, el año 2023, uno de ellos por darle un ejemplo ya en noviembre, querido alcalde, como le comentaba, lo hemos visto ya con la Secretaría de Equipamiento Social, en noviembre se empieza a, o se licita, en todo caso, la obra que tanto se estaba esperando en este distrito como es el Salón Velatorio y que en febrero o marzo del 2023 vamos a tener la dicha de que se esté empezando con esta construcción. Y esto ha sido obviamente gracias al trabajo que nosotros hemos continuado, porque hay que decirlo también, es un trabajo que ya se venía haciendo, las juntas vecinales venían peleando por este por esta obra para el distrito y bueno, nosotros lo que hemos hecho es continuar y poner un poquito más de, de presión en esta gestión para que se pueda lograr este anhelado esta anhelada obra. Entonces, eh, después tenemos otras eh, obras también como entregas de hospital en el barrio Villa Fátima V51, eh, el proyecto del túnel del túnel del Trompillo, eh, que obviamente nos, nos favorece a nosotros como distrito 4 y también al distrito 3, que une los dos distritos a través del subterráneo o el desnivel en el aeropuerto del Trompillo, en lo que es la pista del aeropuerto del Trompillo en el tercer anillo. Y así... Eh, muchas otras cosas más que obras que vamos a tener sabemos que hemos empezado una gestión recién vamos un año y medio eh, esperemos cumplir en los cinco años con todo lo que obviamente se ha venido eh, trabajando muchísimas gracias nuevamente a todos querido alcalde, queridos concejales queridas autoridades, a vecinos en general por estar presentes hoy día que sea un día de fiesta también para todos así que ayúdenme por favor a decir que viva el Distrito 4 y que viva Santa Cruz en septiembre muchas gracias Muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Ibáñez. A continuación también, como ustedes lo saben, en cada distrito siempre hay talentos. Hay grandes talentos y en esta oportunidad tenemos un talento especial, una niña de nueve años llamada Ainoa Arnés Leaños, que nos va a deleitar con la canción con Conumisita de Gilberto Rojas. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes a mi querido alcalde, a todas las autoridades y público presente. Para los que no me conocen, yo soy Ainhoa Arnes Leaños, tengo nueve años de edad y en esta ocasión vengo a alegrarles esta hermosa mañana cantándoles unas hermosas canciones. Pero antes de comenzar, quiero saber su estado de ánimo. Quiero saber cómo están. Bueno, parece que no han desayunado. A ver, ten, estamos de aniversario. Aparte estamos en el mes de septiembre, el mes de nuestra amada Santa Cruz, así que tenemos que estar con más ganas. De nuevo, ¿cómo está? Yeah. Bueno, más o menos, ahora sí quiero comenzar con una canción que es una música enganchada que titula Lunita Campa, que espero que les guste. Música Yay, por favor. A vos, a vos que sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar. Sin la alegría también hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar. Sin la alegría también hay dolor. En una tutuma podría la ver. Diría que yo con Y a la vez con todas las penas. Ahora sí, hola, hola. Vamos, ¿Hola? Vamos, a hacer, vamos a hacer una pausa para poder hacerlo bien. No sé si lo, lo repetimos, Rolando, por favor. Claro exacto. Ahí sí. claro. no, lo vamos a hacer nuevamente para que lo hagas bien con tu micrófono claro que sí. y que no tengamos ninguna interferencia. ¿Estamos bien?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 Dolor de amar, dolor de olvidarse En alegría también hay dolor En una tutuma podría la vez Toda la alegría que yo conseguí En casa lleno podría la vez Con todas las penas que dejaron en... El... A vos que sé quieren y te cantan Mandando en la esperanza Raíto de color Ahí está el río Piray que pasó corriendo y mis lágrimas perdí uh -huh. y que viva Santa Cruz. y música de amor en el baile del placer tropical tiene sus cabellos una flor tiene sus curvas su ritmo sensual y música de amor en el compás de esta selva de luz para vara el calor te recuerdo feliz de mi santa cruz vengan las mozas vengan a bailar en esta ronda llena de emoción porque la vida se hizo para amar Y todos los cruceños tienen corazón Vengan las mozas, vengan a bailar En esta ronda llena de emoción Porque la vida se hizo para amar Y todos los cruceños tienen corazón Bailaremos, y sí, con una tamborita pintada de color Repitiendo así, que nuestro taquilari es música de amor Bailaremos, sí, con una tamborita pintada de color Repitiendo así que nuestro taquirari es música de amor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 el amor que te doy es más dulce, más dulce, más dulce que el empalizado La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer Y te he visto bailar en el bullying con toda pelada bien apechugao En la playa del río Piraí. Con una curumi te vi Aguilillo te gusta la pana y estás igualillo que el cambapechi, Pero vos no querés comprender mi pasión Porque sos un aguilillo que soñas con otro amor ya verás, pagarás, lo que haces por mi amor Si seguís tan aguilillo te llevarán al panteón Sosa, aguilillo, te gusta el amor Y a las mujeres robas el corazón Sosa, aguilillo, te gusta el amor Y a las peladas les gusta como son Muchísimas gracias. Bueno, ahora les quiero cantar una música que titula Mi Paica, que es una música inédita que espero que les guste. Música Y, por favor. Para mi querida Santa Cruz. Tus ojos le dieron luz a mi vivir, tus labios hermosos ayer los sentí Bajo el arco iris de este cielo azul, quiero enamorarte y amarte aquí en Santa Cruz Tus ojos le dieron luz a mi vivir, tus labios hermosos ayer los sentí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 Camba, estoy enamorado de mi Peque Alborotado. Te daré mi corazón llenito de cariño, lleno de pasión. Cambio estoy enamorado de mi Peque Alborotado. Te daré mi corazón llenito de cariño, lleno de pasión. Y que viva Santa Cruz, te lo dice Ainhoa.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 Te daré mi corazón llenito de cariño, lleno de pasión. Campe estoy enamorado de mi paquete te daré mi corazón llenito de cariño, lleno de pasión. ¡Fuerte los aplausos para Ainoa. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para Ainoa por el talento que ella tiene. El talento que crece en cada uno de los distritos. Muchísimas gracias. Bueno, antes de despedirme, quiero que me viene a decir ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestra carne Johnny Fernández! Muchísimas gracias. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga y que derrame lluvia de bendiciones en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias Ainoa por ese talento, esa destreza, dominio escénico que tiene a sus nueve años. Vamos a continuar con el programa y tenemos a continuación palabras del presidente del consejo municipal, el abogado Israel Alcócer Candia. lo recibimos por favor con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial para nuestro alcalde, Johnny Fernández, quien ha decidido que la mejor manera de festejar Santa Cruz y a nuestros distritos es con obras. Este inicio de septiembre ha estado entregando pavimento en los barrios, iniciando la construcción de viaductos y pasos a desnivel, módulos escolares, parques, computadoras, ...tablets, medicamentos e insumos en los hospitales. Esa es la manera de trabajar por Santa Cruz. Por, por favor, por eso démosle un fuerte aplauso... ...a nuestro alcalde por las gestiones que realiza... ...por nuestros barrios. También un saludo muy especial a nuestro subalcalde... ...el doctor Fernando Ibáñez... ...a mis colegas concejales... ...y a todos los vecinos que nos acompañan. También un saludo muy especial a los secretarios del Ejecutivo Municipal, a los directores, también un saludo muy especial al doctor Luciano Negrete, que se encuentra con nosotros, un saludo especial a los delegados del órgano de control social, a los presidentes, a las juntas vecinales, a los vecinos, a las mises que se encuentran también aquí presentes, un saludo muy especial. Este es un distrito histórico, uno de los distritos más históricos de Santa Cruz. Fue aquí donde se desarrolló la batalla del Pari, la batalla más sangrienta de la independencia, desde donde los cruceños lucharon por la libertad y la patria grande y por las libertades de, nuestro, de nuestros hogares. Eso sin duda dejó una marca en este lugar de gente valiente y trabajadora. El Distrito 4, que tiene 10 unidades vecinales, 19 barrios, y lo grande que lo hace es su gente, los trabajadores que son y el aporte que hacen a nuestra ciudad. Por donde miramos, en el Distrito 4, vemos solamente gente trabajadora, gente trabajando, comercio de repuestos, talleres, ferreterías, tiendas locales, Ustedes deben ustedes deben ser el distrito con más comercio que tiene Santa Cruz. Santa Cruz es muy orgullosa de lo que es el Distrito 4. Quiero comentarles también que hace unos días en el Consejo Municipal hemos aprobado el POA, que contiene la visión de nuestro alcalde para nuestros barrios y distritos. Salud, educación y obras públicas son las prioridades en el próximo año. Y en estos días hemos presentado también dos proyectos de leyes de creación, una de creación del sistema de información estadística municipal, que es importante que el gobierno municipal tenga sus estadísticas para la planificación de los distritos. Además, creemos que septiembre es un mes para reconocernos concientizar y visibilizar a quienes más lo necesitan. Y es así que presentamos también el proyecto de ley de declaratoria de la Semana de la Persona Sorda, que por cierto, Asocruz, la Asociación de Personas Sordas, se encuentra también en este distrito. Estamos consolidando un consejo de puertas abiertas, un consejo abierto a la gente de contacto directo con los vecinos. Todos los días estamos escuchando sus demandas, sus expectativas y estamos trabajando para darles las soluciones. Rendición de cuentas, participación y transparencia hacen de este nuevo modelo de gestión que sea mucho más grande y mucho mejor. Nuestro compromiso es de seguir trabajando con todos los vecinos por Santa Cruz. Por eso ¡Feliz aniversario y que viva el Distrito Municipal número 4! Muchísimas gracias. Y así, con esa misma alegría, vamos también a recibir en este momento las palabras del alcalde municipal, el señor Maxioni Fernández Saucedo. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, Distrito 4. ¿Cómo están ustedes? Bien. Un saludo cariñoso para las juntas vecinales, para los clubes de madres, control social, para todas las instituciones gremiales, transporte, saludar a la... Aquí está la Sojuve del Distrito 4. Felicidades a todos los dirigentes vecinales. Gracias por el apoyo también que tenemos de ustedes para seguir avanzando y construyendo obras en este distrito, saludar a las personas de la tercera edad con su directorio que están acá presentes, a cada uno de los secretarios, directores, saludar al presidente del consejo, a los concejales, saludar a cada uno de los que hoy participan de este evento tan importante que son 65 años de vida de este distrito 4, que quién más que nosotros lo conocemos, porque hemos nacido acá a unas cuantas cuadras yo vivía, y obviamente sé cómo era este barrio, cómo era esta zona. Por eso es que Dios me dio la bendición y el, la oportunidad de ser alcalde por primera vez, por segunda vez, y logré hacer el sueño que todos nosotros algún día decíamos queríamos hacer por el barrio. Empecé con la doble vía a la guardia, la prometí y la cumplí, y se hizo. Eso era importante, la doble vía la Guardia para esta zona. Vinculamos todos los distritos, distrito 10, distrito 4 y obviamente los otros distritos aledaños. La otra obra que prometí también, me acuerdo muy bien, la Santo Dumont, no había doble vía. Ahí la empezó Johnny Fernández, miren la historia. Nosotros empezamos la doble vía Santo Dumont hasta el cuarto anillo esa obra la prometí y en mi segunda gestión la cumplí y se hizo la doble vía, la Santo Dumont también otra obra importante era la doble vía que se tenía que convertir el cuarto anillo prometimos y lo cumplimos todo ese cuarto anillo de esta zona oeste fue hecha en mi gestión como alcalde también junto con lo que era el sistema de drenaje de esta zona de la ciudad Así es como hemos ido avanzando, por eso es que la gente se sabe muy bien que todas las obras que hacemos, las hacemos con mucho amor, respeto y en coordinación con los vecinos. Hoy estamos entrando a un aniversario de este distrito y estamos entrando al aniversario de nuestra querida Santa Cruz, 212 años de la gesta libertaria. Qué mejor homenaje el de reencontrarnos todos los cruceños cambas, collas, chapacos todos los que vivimos las personas que han venido de otros países y que ya radican y que tienen hijos y que tienen familia acá también a esas personas le damos siempre la bienvenida le vamos a abrir los brazos para que así entre hermanos podamos avanzar al ritmo que nosotros queremos un ritmo acelerado aquí están las obras que vamos a entregar y que ya empezamos en septiembre obras que prometí en mi campaña porque aquí los políticos ya tenemos que dejar de hablar. Tenemos que aprender a cumplir. Y eso es lo que yo, como alcalde, en menos de un año, y me, un año y medio estoy cumpliendo. Prometimos el bono escolar, lo entregamos. Prometimos las tablets, las computadoras. Mañana, en el Coliseo Alto San Pedro, empezamos a entregar las computadoras para secundaria también. En este Distrito 4... En el Distrito 1, mañana también, se le va a entregar las computadoras. Quiero decirle, hay algunas voces por ahí de opositores que no tienen oficio. Primero criticaron las computadoras que no sirven, que no va a servir, que no es otra tecnología. No le entienden. Es una vergüenza que estén aquí criticando las cosas que no entienden qué es lo que contiene, cuál es el contenido técnico que tienen estos equipos. Cada una de ellas va a ir con su chip, y decían, no, no, no reciben chip. Cada una de ellas va a tener, junto con el contrato que he firmado con Entel, con COTAS, sistema de internet de las escuelas para que funcionen. También eso era importante. Fue otra promesa electoral que hice, ¿se acuerdan ustedes? Otra cosa importante, hemos hecho... Posible, muchas obras que de verdad la gente esperaba. En un año y tres meses, 168 kilómetros de pavimento hemos hecho, en mi gestión, en este año, 2021-2022. ¿Y saben qué? Están en los barrios, está ahí disfrutando la gente. Y ahora estamos, hemos propuesto, tenemos el presupuesto y quiero agradecerle a los concejales que aprobaron, los seis concejales, los cinco concejales que aprobaron. Ellos están con Santa Cruz. Ellos quieren el progreso. Ellos son los que quieren el desarrollo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Mirar quiénes son los que hoy se oponen a las obras. Quiénes son los que se oponen al desarrollo. Y mañana saber también castigar cuando vayan a pedir el voto nuevamente porque esa gente no merece, no merece que se le vuelva a dar la confianza. Por eso quiero decirles a ustedes de que aquí ya no hay más que hablar, los hechos son los que mandan. El sábado otra promesa electoral va a cumplir. Comenzamos el sueño de muchos cruceños, de muchos que habitamos. Vamos a empezar a sacar las losetas del casco viejo, vamos a empezar con el pavimento. Ya empiezan las obras también allá. Aquí en este distrito, estamos terminando ya. Ayer estuve revisando el trabajo del estudio que se está haciendo para hacer, tenemos un túnel, el cuarto anillo. Ahora vamos a tener túnel bajo el trompillo, tercer anillo, señores, para poder vincular estos dos distritos. Y en unas próxima semana voy a estar presentando a Santa Cruz. Primero es ese. Segundo, tenemos en el cuarto anillo otro paso a nivel. Prometí al Plan 3000 ponerle un viaducto, un paso a nivel. Ya están empezando las obras. Así se hacen las cosas. Es con obras como vamos a lograr transformar Santa Cruz. Quiero también decirles de que en este paquete de obras hay muchas que van a llegar esta semana a diferentes barrios de Santa Cruz. Por eso yo quiero decirles a ustedes que en este distrito no solamente estamos hablando de estas obras de impacto, estamos hablando de obras en salud, estamos hablando en equipamiento, estamos hablando también en mejoramiento de áreas, áreas verdes, plazas que también están dentro del presupuesto que vamos a ejecutar. Por eso, queridos amigos, cada una de estas propuestas que hice en mi campaña, mire ustedes un, un año y cuatro meses, y son cinco años de gestión. ¿Cómo estamos avanzando? Pero no queda ahí solamente. Prepárense, padres de familia. Porque también, si ustedes miran mi propuesta, dijimos que íbamos a dar las tablets computadoras, ya vamos a empezar mañana. Otra promesa que vamos a cumplir. Ahora viene el 2023. ¿Quiénes se van a beneficiar? Las mamás, los papás. Los de secundaria años que venían pidiendo los padres tengo a mi hijo en primaria le dan desayuno escolar pero secundaria no hay nada miraban los chicos ahí nada más ahora el 2023 ya tenemos presupuesto para darle la alimentación complementaria a secundaria también a los alumnos de secundaria otro beneficio más para nuestros niños también quiero manifestarles Páseme eso miren ustedes este paquete de útiles escolares a primaria el próximo año, para ahorrarle platita a los padres, vamos a incentivar la educación, le vamos a dar útiles escolares también a todos los alumnos de primaria, que son más de 220 mil alumnos que se van a beneficiar. También quiero manifestarles de que tenemos una serie de programas sociales que vamos a ir ayudando a los adultos mayores, vamos a reforzar la atención, vamos a dar más condición y mejores condiciones. Ustedes han visto que estamos equipando estos centros, vamos a construir más, pero también lo que queremos es que funcionen, y para que funcionen tienen que haber talleres, tienen que haber personas que ayuden, tiene que haber también equipamiento, no con recursos de la alcaldía, con el apoyo de muchos amigos, donde yo fui a tocar puertas, hemos comprado cocina, hemos comprado heladeras, hemos comprado equipamiento para que haya los comedores gratuitos para aquellas personas de la tercera edad que llegan a veces a los centros, se dormían ahí sin comer todo el día y nadie por lo menos le daba un pan. Ahora estos centros van a tener el alimento que necesitan esos cientos y cientos de adultos mayores que muchos de ellos están tirados a su suerte sin que nadie los apoye. Esa obra social vamos a seguir apoyando. Cada año se les sigue dando también el beneficio del bono escolar, del bono a los discapacitados. Discapac, los discapacitados, las personas que tienen problemas de locomoción, ¿qué es lo que necesitan? Apoyo. Vamos a hacer ahora de que esos recursos no solamente sean efectivos, vamos a hacer un, un apoyo con el gobierno nacional, donde vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con los adultos mayores. Y para septiembre hay que hacer obras. Yo les dije, yo no miro qué color político sean. El que quiera trabajar con el alcalde, bienvenido va a ser, sea de la gobernación, sea del gobierno nacional, sea de instituciones, organismos internacionales. Hay que abrirle las puertas, para que sigamos multiplicando las obras. Pero tampoco yo me voy a quedar a esperar de que algunos vengan cuando no tienen interés de hacerlo. Quiero al César lo que es del César. Vamos, a partir de este 15, vamos a entregar el sueño que se tenía de muchos muchas mamás, muchos papás, que ven sufrir a sus familiares, porque para ir a hacer un diagnóstico, para hacer un estudio, en el oncológico, tienen que sacar ficha. Cuando lo atienden, semanas, tanto dolor y sufrimiento, esa pobre familia tiene que vender lo poco que tiene para hacerse esos, esos análisis. Por eso fue que yo pedí al Presidente del Estado de que el, la clínica nuclear de análisis y diagnóstico para el cáncer llegue a Santa Cruz y lo vamos a inaugurar en septiembre. El alcalde ha puesto el terreno, el alcalde ha hecho posible la pavimentación y ellos han puesto el equipamiento. Y eso va a ayudar muchísimo a salvar vidas, porque para eso me han elegido ustedes. Peleándome políticamente no gano nada. Estas no son épocas de peleas políticas, son épocas de solidaridad, de ayuda social, de construir algo para el futuro de nuestro país. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Otro proyecto. Ustedes ven en los medios, todos los días altos, todos los días hay delincuencia. Por eso fue que también firmamos un convenio con el gobierno nacional de más de 80 millones de bolivianos para comprar cámaras de vigilancia, para tener centros de monitoreo en tiempo real, para comprar equipamiento para la policía, porque si no lo hacíamos... Y vamos a seguir así como estamos. Estamos esperando, si no es a fines de este mes, al comienzo de octubre entregamos el proyecto bol 110, uno como hay en La Paz, que fui a mirarlo, increíble, cómo ayuda, previene y auxilia contra la violencia, delincuencia que tanto azota a nuestro país. Eso también fue otro proyecto que hicimos. Otro proyecto grande, que también tocando puertas se logra, ya lo tenemos el plano, ya tenemos el terreno y ahora hemos firmado un convenio con el gobierno nacional también, tenemos el abasto que ustedes tienen aquí, ese centro de abasto que quedó chico, ustedes han visto, ya quedó chico, vamos a construir otro. ¿Cuál es el negocio? La alcaldía pone el terreno, construye el pavimento en los accesos y el gobierno financia la construcción del nuevo mercado abasto de Santa Cruz. ¡Aplausos! Señores y señoras, otra buena noticia, otra buena noticia. Dos nuevos hospitales vamos a tener, más un tercero que va a construir la alcaldía. Los dos primeros van a ser con convenio. 50% va a poner el gobierno nacional, y 50% pone el alcalde, la alcaldía municipal. ¿Para qué? Para un hospital de segundo nivel aquí en la zona sur y otro hospital que no existe, no hay nada en la zona norte. Esos dos ya están. Y este septiembre el alcalde va a inaugurar otros centros de salud que se han terminado, que ya también están listos. Vamos a seguir trabajando en eso. Vamos a seguir ayudando a nuestro pueblo. Aquí no importa quién ayuda. Aquí lo importante es que se hagan las cosas, que se hagan las obras, que se salve vida, que se dé buena educación a nuestra gente. Lo más importante es mostrar que Santa Cruz puede transformarse siempre y cuando seamos respetuosos, seamos respetuosos. Yo siempre voy a respetar a todas las tiendas políticas, voy a respetar a todos, pero quienes nos estén ofendiendo tampoco yo voy a tolerar porque a mí, si me faltan el respeto, le falta el respeto a ustedes, porque fui electo por ustedes, queridos hermanos. Así que, quiero dejar muy bien sentado eso. De aquí para adelante hay que trabajar. Por eso es que siempre voy a apoyar la reactivación económica. Voy a apoyar a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Como alcalde es mi deber hacerlo. Por eso es que ya no queremos más que nos vuelvan a hacer paros y paros y huelgas y bloqueos, eso nos perjudica, eso no nos va a hacer nada bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, reactivar nuestra economía, buscar un desarrollo productivo, buscar de que la gestión pública vaya acompañada con la privada y multiplicar las inversiones, porque eso significa empleo, que es lo que tanto se está necesitando en nuestro país. Por eso, queridos amigos, yo quiero en esta oportunidad resaltar de que este trabajo es junto con los vecinos y vamos a continuar en ese camino. Muchas felicidades al Distrito 4, muchas felicidades a todos los vecinos, muchas felicidades a todos, a nuestras reinas, a nuestras juntas vecinales, a nuestro control social, a las asociaciones de juntas vecinales, a los grupos de la UCS, a los grupos aquí también que apoyan a los concejales, a todos, ¿Saben qué? No nos molestemos. Esa es la democracia. Mientras todos festejemos, mientras todos estemos alegres, mientras todos nos respetemos, vamos a vivir en familia y vamos a construir un país mejor y va a una sociedad digna, que es lo que queremos. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga a todos. Fuerte el aplauso, por favor, para el alcalde el señor y Fernández Saucedo. Bien. Estamos muy contentos porque realmente se ven las obras que se han estado realizando en lo que va de este mes de septiembre y todavía tenemos para largo todavía con más eh, obras y con más fiestas, con varios distritos que están de aniversario. Tenemos el cierre de este acto protocolar a cargo del presidente del Consejo, el abogado de Israel Aykos Candia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, quiero agradecer al subalcalde por habernos recibido en el Distrito Municipal número 4, a todos los vecinos, a los secretarios, directores del Ejecutivo Municipal. También agradecer a nuestro alcalde, Johnny Fernández, que en estos momentos tiene que eh, salir a entregar muchas más obras, un módulo, no inicio de, inicio de obras en el Distrito Municipal número 6, un módulo educativo, en la zona de Guaracachi. Con esto vamos a dar por concluida la pre el presente acto protocolar. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos. Queremos, por favor, a...